Desempeñar nuestras funciones dentro del marco de la legalidad, cumpliendo las disposiciones que regulan el ejercicio de nuestras funciones. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.